Mientras termino de cosechar a mis niñas, os dejo con este vídeo de los compañeros de ICERS que no paran. Si hace unos días celebraban su tercer congreso de Canamed y que pudimos seguir online, ahora presentan su informe Ayahuasca 2020. Este estudio es la culminación de 10 años de trayectoria investigando los efectos a largo plazo del uso ritual de ayahuasca. Eh, hasta entonces habíamos estudiado la ayahuasca desde una perspectiva de salud mental y ahora nos interesaba estudiarlo desde una perspectiva de salud general. Para ello hemos utilizado indicadores de salud pública y se los hemos administrado a unos 400 usuarios regulares de ayahuasca en contextos rituales. Y los resultados de este informe es lo que presentaremos el próximo día 21 de octubre en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. El objetivo de hacer público este informe es que ya se publicó en una revista científica el año pasado y como todas las investigaciones que hemos ido haciendo en ICERS, terminan siendo publicadas en revistas científicas y no llegando a la gente. ¿no? ICERS es una fundación de utilidad pública y consideramos que es la comunidad la que debe conocer los resultados de nuestras investigaciones. Esta es la primera vez que hacemos público un informe basado en nuestras investigaciones. Los que también han empezado el curso a tope son las compas de CONFAC, que recientemente han celebrado diferentes actividades como la reciente Asamblea Abierta de la Federación Valenciana y una nueva entrega de Hip Hop With con la artista Estridente. Me encanta y la gente que lo hace, yo siempre respeto que si lo haces y sabes controlar y no llegas al estilo de encontrarte tu mal, en la salud, haz lo que tú quieras. Entonces a mí a nivel personal me viene muy bien, me relaja muchísimo para la ansiedad y a nivel musical es verdad que si te echas un porrito y te echas un poquito un cubata y vas con tus amigos y estás en el estudio y te salen unas cosas que no te salen de otra manera. Pues parece que el activismo canábico no pierde comba y no deja pasar cualquier oportunidad para alimentar el debate político y social, también a través del cine. Un ejemplo de ello es la programación del documental Marihuana las Personas Primero en el Festival de Cinema Ciutada Compromés, en Valencia, y que el Observatorio de Consumo y Cultivo de Cannabis realizó durante la cuarentena. Marzo de 2020. Tanto en España como en el resto del mundo, la escena de la marihuana está a punto de llegar a su temperatura más elevada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 Si este fenómeno se está viendo acentuado ahora, en confinamiento, en plena crisis, ¿quiere eso decir que antes del virus este conflicto no existía? ¿Existían previamente vías lícitas para conseguir el cannabis? ¿Entonces, el cannabis es lícito?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 Needle on the record Yo no recomiendo usar aislado, siempre uh, me guío por el efecto de este quito, que como dice um, el filósofo Aristóteles, el todo es mayor que la suma de sus partes. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, recordad ya está publicado nuestro último programa News, el 100, no os lo podéis perder, así que como siempre, bueno, sumos y a darle a la tijera.